Si la muerte no existiera, sería un cambio fundamental en la naturaleza de la vida y la realidad tal como la conocemos. La muerte es un proceso natural e inevitable que es parte del ciclo de la vida. Si no hubiera muerte, probablemente habría una serie de consecuencias importantes. Sobrepoblación, si las personas no murieran, la población mundial aumentaría constantemente, lo que podría generar problemas de sobrepoblación en el planeta. Cambios en la evolución, la muerte es un componente clave del proceso evolutivo, ya que permite la selección natural y la adaptación a los cambios en el ambiente. Si no hubiera muerte, la evolución podría verse afectada significativamente. Riesgo de agotamiento de recursos, la falta de muerte también podría llevar a una explotación sin restricciones de los recursos naturales del planeta, lo que podría agotar rápidamente los suministros. Problemas de envejecimiento, la falta de muerte también podría llevar a una población cada vez más envejecida, lo que podría generar problemas de salud y financieros. En resumen, si la muerte no existiera, se producirían cambios profundos en la naturaleza de la vida y la realidad tal como la conocemos, lo que probablemente tendría implicaciones significativas para la humanidad y el planeta.